Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. La vecina Rosenda Ruz desde la ciudad de Maracaibo nos escribe a info Ustedes saben que ese es el camino para estar presentes aquí en este canal de YouTube y tener respuestas a sus preguntas, a sus dudas, a sus casos. Rosenda nos pregunta que si un conjunto residencial de casas se rige por la ley de propiedad horizontal que ellos tienen registrada una asociación civil sin fines de lucro y que si ellos pueden utilizar lo que está previsto en la ley de propiedad horizontal para regular la vida de su comunidad. Rosenda, es muy probable que cuando se creó tu urbanización hicieron un documento de parcelamiento basados en una norma legal venezolana que se llama la ley de venta de parcelas. Es muy probable que ustedes tengan un documento de parcelamiento, eso dice que ustedes no son propiedad horizontal, ustedes son un conjunto de casas, son una comunidad, en realidad son un condominio, son un dominio común, tienen un dominio común y se les aplica el Código Civil. En algún momento iremos hacia una reforma en la legislación venezolana que englobe, que sea una ley de propiedad en condominios y que englobe a los condominios de casa, de apartamentos, a los de la propiedad horizontal, a los de la Gran Vivienda Venezuela, el INAVI o el Banco Obrero, porque resulta que hay varios regímenes de, de, de convivencia en las comunidades según sea el origen de ese desarrollo urbanístico. Algún día, Rosenda, iremos hacia esa legislación unificada. En este momento ustedes lo rigen, le aplica el Código Civil y seguramente muchas de las normas, de las previsiones, de las figuras que están en la ley de propiedad horizontal pueden aplicarse en tu comunidad como la carta consulta. Así si no estén en el Código Civil o no estén en tu documento de parcelamiento, que es una suerte de documento de condominio, pero llamado de esa manera cuando son conjuntos residenciales de casa. Hay, hay normas hay usos, costumbres que vienen de la propiedad horizontal que probablemente tú puedas aplicar en tu conjunto residencial de casas, creo que ustedes lo llaman villas allá en Maracaibo. Ahora, ¿qué los rige? El Código Civil, especialmente el libro segundo del Código Civil que tiene artículos sumamente interesantes. Te recomiendo especial y particularmente revisar el artículo 762 que es el que dice que la comunidad de propietarios, los comuneros, las, las mujeres y los hombres del común de la comunidad tienen el derecho de cobrarle a cualquier copropietario el mantenimiento de la cosa común, su alícota del mantenimiento de la cosa común. Y eso es, ese es un artículo, es una previsión estupenda que obliga a que cualquier persona que sea parte de uno de estos conjuntos, de estos parcelamientos, que sea propietario, así esté o no esté inscrito en la asociación civil, él tiene la obligación de pagar para el mantenimiento de la cosa común. Así que esperamos haber atendido esta pregunta que nos llegó desde Maracaibo. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana a través de www.radiocomunidad.com en el programa micondominio.com en la radio. Los fines de semana, sábados a las 11 de la mañana, domingos a las 4 de la tarde en el programa micondominio.com TV, casos y cosas de condominio. Un gusto haber compartido con ustedes esta respuesta que es posible gracias a los patrocinantes que están presentes en nuestro canal de YouTube.